Lección Gitana es la nueva campaña de Fundación Secretariado Gitanos. Se trata de la tercera campaña dentro del ciclo dedicado al derecho a la igualdad y la no discriminación. Está financiada por IRPF 2018, por Solidaridad, otros fines de interés social, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el Fondo Social Europeo. Pues lanzamos esta campaña porque queremos combatir la discriminación abordando el problema del desconocimiento. El desconocimiento sobre cómo son hoy los gitanos y las gitanas españoles sustentan estereotipos y prejuicios que son la base del rechazo y la discriminación. El conocimiento es, por tanto, el primer paso para combatir la discriminación. Lección Gitana surge como una iniciativa para conocer mejor a la comunidad gitana, divulgando su historia, su cultura y, sobre todo, los avances protagonizados en las últimas décadas por mujeres y hombres gitanos. ...pues contamos con, con el libro Elección Gitana... ...contamos también con una versión especial para periodistas... ...contamos también con hostavillas... ...con eh, carteles... ...pero sobre todo si queremos obtener más información... ...y todo el material se encuentra en el microsite... ...www.elecciongitana.org. Pues esta colaboración surge de la buena relación... ...con el personal de, de Escolarium... ...en concreto con Jaime... ...y Jaime, conocedor ya del trabajo que realizaba Fundación... Eh, ...propuso, mostró esta gran herramienta, este gran programa... ...para poder llegar a los centros educativos... ...y a los profesionales que en ellos trabajan... ...principalmente porque los educadores son los referentes... ...de lo que llamamos educación inclusiva, en el aula... ...porque cualquier profesional que esté trabajando con niños... ...le vendrá muy bien tener conocimiento... ...de los niños que también están en sus aulas... ...y a la vez, los niños gitanos se verán reflejados... ...en los centros educativos. ...pues la historia siempre la escribe quien, quien, quien, la, quien la cuenta... ...y quien tiene capacidad de escribirla... La, ...la comunidad gitana, el pueblo gitano... ...ha sido un pueblo de tradición oral prácticamente... ...y ahora que tiene capacidad de poder escribir también su lección... ...y que así lo avalan lo, la historia... ...pues creo que es el momento de, de que aparezca esta lección gitana".